Uno de los cursos que hay que tomar, sí o sí, no importa qué carrera estoy ¿Qué se siente pagar un curso así por 130 pesos trimestrales? <risa> Pagaría hasta tres. <risa> Ahora, chido. chido. Ahora, aquí usted menciona el, el antiluso que es el mismísimo Paulo Freire. Paulo Freire, cuando escribe este, la cultura como un proceso o praxis de liberación. Ajá, este Ajá. Bueno, habla de este... este Tratar cultura, vamos, la cultura a, a, a, a la víctima, a la, gente más, este, vamos, a la gente más humilde, o con buen nombre a los desarrapados, así lo ya mencioné. Ahora, después hablamos también de Rigoberta Michu, que ella no sabía leer y, no, por supuesto, no conocía también el castellano, vamos, tiene que aprenderlo para poder, este, para poder criticar a, a este sistema dominador, ¿ok? Ahora, bueno. Este, ¿cuál es el complemento que existe entre una... Este, aquí dice se trata entonces del problema del surgimiento de la conciencia ético-crítica como toma de conciencia progresiva la concientizazada este Paulo Freire dice negativamente acerca de lo que causa la negación originaria no entiendo así esta negación originaria se refiere ya a la dominación que viene desde vamos desde el antiguo Egipto o desde antes desde Mesopotamia no. ah, okay. lo explico en el capítulo 4... Ah, es que se lo leí. Cada totalidad. Cada sistema tiene un tipo de cultura. Si yo digo sistema económico, no es lo mismo que, por ejemplo, político, o un sistema científico. Porque un sistema científico no es matemático. Pero en realidad no es matemática abstracta, es una comunidad de gente, de científicos, que practican la matemática, los cuales saben su lenguaje matemático, hay obras, hay una historia de la matemática, que para nosotros es la historia de la matemática occidental. No sabemos la matemática hindú o otro tipo de matemática. Ese sistema tiene también dominado. Sí. Cada sistema tiene dominados Y el mal originario o la determinación primera uh -huh. es la que produce la víctima en ese sistema. Okay. Ayer fue el Día Internacional de la Mujer. Uh -huh. Bueno, no se hubiesen imaginado las sufraguitas inglesas que allá por 1880 quisieron también votar para elegir a los miembros del parlamento y no se lo permitieron, por supuesto, le dieron golpe y la policía nos desarmó a los grupitos que estaban, esa mujer no se imaginaba que 130 años después toda la humanidad iba a hacer miles de manifestaciones para la liberación de la mujer. Eso ha crecido, es una revolución silenciosa que viene por atrás, pero que está creciendo. De la mitad de la humanidad, no pequeña parte, es la mitad. El, el mal en la cuestión del género es el machismo patriarcalista. Ese es el mal originario que hay que superar. Y lo tiene que superar la mujer para no. Aceptar más esa dominación, pero también lo tiene que aceptar el varón para redefinir su función, que no es fácil. Entonces, al niño juega con la espada y se acaba bien, de saber defenderse, y la niña, como llega, porque decía la mamita, ¿eh? también sería bueno que la niña juegue con la espada para defenderse y que el muchacho. Por eso una muñeca, porque es su hijo, su hija también va a ser padre. ¿Quién dijo que uno es la espada y el otro es la muñeca? Eso es parte del machismo. Entonces, cuando ustedes sean padres y madres, los varones tendrán que aprender a hacer de comer, llamar los platos y cuidar a los chicos. Yo, por casualidad, me tocó, además, porque mi señora era maestra y ganaba su sueldo y yo iba a la tarde al instituto de investigación y mi primer hijo a la mañana lo cuidaba yo entonces mi señor salía tempranito a la escuela era maestra y, y yo me quedaba con mi hijo la cama un rato más pero era repente no le gustaba mucho ni cariño nada se levantaba bien rápido lo admiro tú tenía que cambiar los pañales tenía que darle de comer bañarlo y, y después escribir mi tesis doctoral y él estaba siempre al lado, le ponía un corralito, le ponía una cantidad no juguetes de lo que fuera y cuando decía algo lo cambiaba el lugar, que cambiaba los juguetes no me acuerdo de que me haya hecho perder tiempo y yo estaba de 7 de la mañana hasta las 2 de la tarde con mi hijo todas las mañanas lo tenía preparadito en su cuna toda, en el, una ventana sobre el jardín. Llegaba mi señora de la escuela, hola, un besito, y saliendo, corriendo a tomar el trasvías y para el instituto donde trabajaba la tarde Me tocó educar a mi hijo al principio. Sin darme cuenta, pues, no fui tan machista. Pero siempre me queda y te toca a, a, a ti no hay una generación que se supera porque la gente ayuda a machista ser muy macho y ayuda a la mujer a, a seguir siendo sumisa y muchas veces son las mujeres las que educan a su hija obediente al varón y educan a su hijo un machito, gobernador. También ellas son responsables de eso. Tienen que saber educar a sus hijos en igualdad. Y, y que limpie los platos el varoncito de los cuatro años. Y que la hija sepa defenderse, pues golpeando si es necesario por el varón. Y entonces es distinto. Bueno, pero el mal originario es en cada cultura, en el capital, como sistema económico, es, es la propiedad del capital, el mal originario, y eso es lo que se trata de superar. En cada sistema tiene su origen de la dominación interna y otro tipo de exterioridad, el capitalismo es el, es el asalariado, el género es el género dominado, la raza y es la raza de color cuando el blanco se dijo que era lo mejor. No fue siempre eso, pero en la modernidad una manera muy especial. Y así en cada sistema ético, o mejor moral, hay una dominación original. Yo supero eso y cambiar el sistema. Okay. bueno, otra cosa un poquito también, este, bueno, leído de aquí este, bueno, recuerdo unas palabras de, del Talmud que menciona que hay que agritar antes de que se origine bueno, antes de que se exparase el mar entonces hay un tema ahorita que está muy en boga bueno, más o menos en boga es este problema de la computación cuántica se, se reúne Google con la NASA y este, bueno, dan los subsidios para poder crear esta cosa y este, bueno, me extraña a mí que no esté tanto en boga que no se sepa tanto, porque a fin de cuentas eso sí consideramos somos poquitos, pero si sí, habemos varios matemáticos que si sí damos grito de que aguas porque esa cosa puede ser un arma de destrucción masiva, es como dice aquí, es como si estuviéramos en, en la rama y tenemos la mejor este sierra para cortar pero sin no que nos vamos a caer siento que eso va por ahí y no, mire sí. ha salido Wikileaks sí. sobre el sistema electrónico de la CIA servicio de inteligencia le llama inteligencia para espiar a todo el mundo sí. Ahora de pronto alguien con un poco de conciencia ética sacó toda esa información, se lo pasó a WikiLeaks y a República. Entonces la CIA ha quedado un poco desnuda porque ahora les muestran cuál es su sistema. ¿no? Miles de páginas sobre cómo hace. El, la tecnología digital se usa para cosas maravillosas, sí. conocimiento, memorización, relaciones, todo. Pero también se puede hacer para cosas perversas. Sí. Y, y son este tipo de cosas. ¿no? vigila hasta el inconsciente, porque no nos damos cuenta que están leyendo nuestros celulares. Claro, no, de todo. De aquellos que creen que puede ser enemigos el sistema, los cuales pueden luchar por un sistema más ético sí. y se transforma en su enemigo, porque al fin, ¿para qué trabajan? Trabajan para que los enemigos del sistema norteamericano puedan ser vigilados, pero en el sistema norteamericano o el capitalismo norteamericano no hay diferencia. Entonces la gente quisiera liberar a, a los oprimidos del capitalismo es tomado como un enemigo. Y esa persona una persona ética que quiere la igualdad entre los seres humanos. Es tomado como un enemigo por la CIA. La CIA ha matado a presidentes. Torrico pues, murió de un atentado. Y nunca se sabe bien quién hizo el atentado. Y, y mucha gente así. En México mismo ha, ha habido gente que también ha muerto por eh, problemas de aviación pero después se, se llega a descubrir que fue porque se produjeron la ¿no? bueno sí, bueno, este, ya la última este, sí, claro, bueno, también este ¿cómo, este cómo es esa forma de resistencia porque ahorita lo que menciona de los atentados recuerdo hace mucho que leí este, la historia de de lo que le pasó a Ignacio Yacuría, bueno, a este, pues a, a todos ellos, ¿no? a los que estuvieron ahí cuando, fue, cuando fueron los, los militares a matarlos, y que sin embargo, bueno, Ignacio Yacuría, pues es este, alumno de Javier Zubiri y bueno, tiene un, un cierto carácter épico O sea, ¿cómo, este, cómo lograr esas esa redes red de resistencia, vamos, a pesar de los, este, mmm, bueno, pues de la represión, ya represión a muerte totalmente? Sí, yo les comentaba que hace en Salvador, fui a la Cuba de Chacuría, y ciertamente era un alumno muy inteligente, brillante, genial, eh, Javier Subiri, sí. un autor español que yo me muy metafísico, él no llega a la política ni a la ética, pero un hombre muy, muy importante, y él justamente, Yacuría, eh, quería producir la paz, Sí. entre la guerrilla y el ejército pero la gente del ejército que quería aniquilar a la guerrilla y no entrar en paz lo mató y él mismo al salir de Cataluña le dijo a unos amigos no tienen miedo de volver? no, dice, que me maten sería completamente irracional ¿no? lo mataron sí, claro. es irracional y sin valor, no lo mataron no querían pacificar, querían terminar con la guerrilla matándolos a todos. No pudieron. Al fin se hizo la paz como comenzó en Yacuría y el país se ha pacificado. Se acabó la guerrilla, se acabó el ejército el represor. También una democracia, son pobres porque no salieron de la pobreza. Y Estados Unidos que quería los plátanos, las la banana y no la la justicia en Salvador pero al menos mejoró mucho y el diálogo trabajaba para eso, para que llegara a una solución pacífica y ciertos militares de derecha lo mataron y esos son los grandes personajes éticos de la historia y ya se los recuerda los bueno, héroes y hay un enorme monumento a ellos como cuidando, porque son tan dignos cuidando. Yo lo conocí en y fue filósofo de la liberación. Era filósofo. Y empezaba a trabajar el tema de la liberación cuando lo votaron. Bueno, ¿esto es rico. peligroso. Bueno, sí. bien. Eh, vimos algo que. Eh, empezamos en la tesis 11. No, no, no, no, no. Sí. no terminé, sí. Bueno, los tres principios éticos ahora, que son los tres principios morales, pero en un aspecto negativo. Pues es decir, si la vida, si el principio moral dice hay que afirmar la vida, cuando es con respecto a la víctima del sistema, es hay que afirmar la vida negada. Por lo tanto, hay una negación y hay que... Lo mismo en principio de consenso. ¿Cómo vamos a afirmar la vida? Tenemos que llegar a un consenso racional. Ahora es... ¿Cómo vamos a firmar la vida de la víctima? Pues son las propias víctimas las que forman una comunidad y las que llegan a acuerdos, ¿cómo hacer eso? Y eso es, para entenderlo en nuestra historia, Hidalgo y sus amigos o sus compañeros que llegan a ver cómo van a hacer para luchar contra los españoles y llevar a... A, de Nueva España, México. Entonces es el principio de formal del consenso, como ya he explicado más de una vez, si el sistema tiene un consenso, consenso, que es el fundamento de la ley, pero esa ley injusta y el consenso de los españoles, los dominados son los criollos, los mestizos, los indígenas y los esclavos mexicanos en Nueva España. Ellos ahora son los que llegan a un consenso, pero ese consenso dos no es lo mismo que el consenso dominador, sino que es un consenso crítico. Y entonces es ahí donde se plantea el tema. Se llega al consenso de que hay que criticar al consenso de los españoles, hay que criticar al sistema, hay que superar el sistema por otro sistema. Y aún el otro sistema que hagamos tiene que también ser por el consenso, no de Nueva España y del Rey, sino. De los mexicanos liberados es el nuevo consenso que es el fundamento de legitimidad de la nueva ley. Ese es el proceso. Entonces, la tesis 11, ahora, y después el tercer principio de factibilidad es cómo hacer posible eso, Siento que Hidalgo y sus compañeros son muy pocos. Y, y no puedo oponerse a un imperio que tenía ya tres siglos, tenía factibilidad, pues la de perder, pues no. Por su entusiasmo, por su convicción, por tener en, en su favor la, la ética, los principios, logran que se vaya ampliando el movimiento, hasta que al fin vencen a los españoles y nombran a una nueva autoridad, por el consenso, y fue turbina Un consenso que no era del todo, diríamos así, puro, porque era un mestizo, pero que a su vez había luchado contra los patriotas, había luchado contra Morelos y contra Guerrero y Turbina Pero para hacer la paz en la nueva situación, se lo nombró para el lugar, tener la hegemonía y pasó entonces al poder del nuevo sistema. Ese proceso negativo, primero, es la tesis 11. Entonces, la página 141. La frase de liberación 1 y la reconstrucción, perdón, sepa, institucional. En realidad todavía no es reconstrucción. Ah, mire, qué notable. Uno va a medida que avanza y, y se relee. Pero hay un error. No es y la reconstrucción institucional, sino es y la... Reconstrucción. En la segunda Corregir para la segunda opción. Estamos al momento negativo. Y decir reconstruir es ya el positivo. Ahora estamos desmantelando el sistema. Tenemos un terreno y una casa, pero para hacer una nueva casa hay que destruir la casa antigua. Por lo tanto, es pues, reconstrucción y la casa. Eso viene en la tesis justamente siguiente, que va a ser tesis 12, la frase de liberación 2 y la creatividad institucional. Se crea el nuevo sistema. Entonces, una cosa es la flecha negativa y otra, la positiva. La, deba, la negativa deconstruye. Eso, es una tarea difícil y a veces trágica. Hay que a veces destruir. Tiene un ejército y me enfrenta, hay que hacer un ejército para defender y, y eso no es fácil y no, no, es, no lo ha hecho nunca. Los grandes liberadores no son militares de profesión. Washington era un propietario, tenía de, esto. De, de Hidalgo era pura Mao Zedong era un maestro Che Guevara era un médico eh, Fidel Castro era un abogado Y tú no era un militar Y todos hicieron una guerra No tarde. No digo con eso A ver si tu manejar Hoy La revolución es más lenta y más larga Y hay que cavar más a fondo y, y hay que trabajar Muchas cosas antes de. Él. No estamos exactamente en el momento de la deconstrucción. Estamos en el momento que el sistema está crujiendo y está naciendo la conciencia, es decir, de la segunda emancipación. Y yo soy, ustedes como universitarios tendríamos que ser como los teóricos de la nueva emancipación, porque la, la que hicimos en el 10, al 23, bueno, fue una revolución, pero que en el fondo fue atrapada de nuevo por el sistema. Y los que pasaron al poder fueron presionando el proceso. Y ahora ya es una vergüenza, como Entonces hay que contar con una nueva generación para que haga la nueva parte. Y eso también exige intelectuales que humildemente muestren la lógica de la cosa y eso es la filosofía en este momento histórico yo podría estar contando la filosofía de los griegos y medievales y árabes y que bonito la filosofía eso sería una pura historia como memoria pero la filosofía como amor a la sabiduría es pensar en el presente y estoy pensando en la crisis presente continuamente y eso es el texto estamos entonces la praxis de liberación es la praxis de liberación del esclavo. Porque somos esclavos y tenemos que salir. O como decía Pablo de Tarso, estamos esclavos a la ley. Y ahora tenemos que liberarnos de la ley cuando es injusta. La ley también es una metáfora del sistema. Entonces, miren, vamos a leer unas pequeñas palabras. 1101 La acción moral, expuesta en la tesis 3, etc., constituye las instituciones y despliega el mundo. Es la actualidad misma del ser en el mundo de un filósofo alemán Heidegger, que es lo ontológico. La moral se encuentra en el mundo, y el mundo es mi mundo, el mundo de cada día, reina la moral. El primer momento de la praxis de liberación, entre paréntesis, noción de etimología griega, entonces lo pongo primero en alemán, de Freud's Praxis, textualmente en Marx, y porque algunos dirán que estoy creando la palabra no, la usa de Freyung en alemán es liberación Praxis en griego es acción la, la palabra Praxis viene del griego de una Pi una Alfa pra una X Praxis Praxis así ah perdón black Cis. Sí. aquí esta es así en griego como en ruso esa es la R como en ruso ¿ustedes eran por qué? en Rusia la mismo alfabeto que los griegos ¿sí? porque los griegos estaban en el mar negro estaban en Mesopotamia se extendieron Hacia Kiev, que hoy es Ucrania, y de allí llegaron a Moscú. Entonces, los rusos tienen la cultura griega y su alfabeto es griego, un poquito modificado. Pero es muy si usted sabe griego, puede leer el ruso las letras, no el contenido. Si otra cosa es el contenido. Pero praxis es acción y refrayos es liber liberación. La expresión hacer aparece en alemán, en Marx, por una parte, y en la escuela de Francia, la pongo como diciendo, no la no estoy inventando, estoy tomando algo ya tradicional. El primer momento de la práctica de liberación es la acción que desmonta la acción moral. Es una acción contra otra acción. La acción del rey, constituía México como una colonia pero una praxis de dominación ahora hay una praxis que se opone a la praxis de dominación y libera al dominado y deconstruye las instituciones vigentes, por ejemplo había mis reyes y en el palacio ahí del soplo sopa, estaba un primer piso Después se hizo un segundo y después en 1910 hizo el tercer piso. Así que no era así en la época colonial. Pero ese palacio presidencial era la casa, el lugar virreinal. Ahí estaba el que el rey enviaba. El virreinato se desarmó, se destruyó. Bueno, esa es la práctica negativa. Ahora ya no va a haber más virreyes, no va a haber más auditores. Ouidores. Uridores, eran, oían oídores eran los que formaban parte de un consejo del rey que eran jueces y era como un lugar deliberativo para tomar y aplicar las reales cédulas del rey entonces el rey era el origen soberano el que dictaba la ley ¿Cómo? real ser una carta donde decía que se haga tal cosa eso llegaba al virrey y el virrey con la audiencia de México disponía como si iba a cumplir aquí, había una audiencia en Guadalajara otra en Veracruz otra en Oaxaca había distintas audiencias era todo un sistema político bueno, los partidos que van a levantarse para a barrer con todas las instituciones. Ya no hay rey, ¿qué hacemos? Bueno, no tuvieron mejor idea y no era mala, no era mala, de poner a un emperador más que a un presidente. Porque un presidente suponía ya todo un sistema democrático que nadie había vivido. En el Brasil, miren qué notable, en Brasil, que es México tiene 2 millones de kilómetros, pero Brasil tiene 8 millones país este, que es la parte esta de América del Sur ¿no? el rey de Portugal que estaba en España allá los ingleses que estaban por acá eh, invadieron Portugal para tomar las colonias de Portugal 1808 y entonces llegaron 1808 a Portugal. Y el rey Joao, muy inteligente, dijo, yo no me quedo Portugal, me voy a Brasil. Y se vino a Bahía. Y constituyó a Bahía centro del imperio portugués, que tenía colonias en África y en Asia. Y Brasil de pronto era el centro del imperio portugués mire si el rey de España el Napoleón, pasó por España y de paso tiró abajo el rey pero este era un rey poco inteligente como Arnott, era un tonto y, y entonces pierde el poder, mire si se hubiera venido a México si se si hubiera venido a México México hubiera sido la capital del Imperio Español desde las Filipinas al África y aquí hubiéramos vivido una experiencia muy interesante, porque entonces ya las colonias norteamericanas que eran inglesas, que estaban solos en la palacha hacia el Atlántico, Poquitas y sobre la costa, hubieran enfrentado al centro del Imperio Español. Y el imperio español hubiera traído sus ejércitos, su influencia, y, y Estados Unidos le hubiera costado más avanzar. Pero en vez de hacer eso, cayó preso. Entonces nos independizamos. Los brasileños nos independizamos en 1823, porque en 1823... El, el rey, el emperador Joao, volvió a Portugal y dejó a su hijo Pedro como rey, Pero ya habían tra trasladado su capital de Bahía a Río de Janeiro. Y la élite brasileña le dijeron a Pedro, ¿para qué te vas a volver? Quédate. Y así constituimos el imperio del Brasil. Y yo ahora le escribió a su padre. Lo siento papá, pero qué quede Y eso en el portugués dice fijo. Fijo. Fijo, fijo. ¿Qué significa fijo. No se hizo de, de, de, de, de su padre y fue el imperio del Brasil. Y solo se hizo la República en 1888 y mire Brasil estaba en relación con el Uruguay con la Argentina con el Paraguay con Bolivia con Perú con Ecuador con Colombia y con Venezuela y se las tragó porque Brasil eran 150 kilómetros de costa y se metió por el río Amazonas y se metió por el río San Francisco y se ocupó 8 millones de kilómetros un poco más que tira todo el mar del Pacífico mucho más inteligente hizo un imperio, no una república la república cuando apareció era un inmenso país unificado Brasil pudo haber sido cinco países pudo haber sido el Marañão el Nordeste la zona paulista la zona de Paraná y demás pudo haber sido cinco países de los nuestros de América Hispana pero gracias a la inteligencia política dijeron primero imperio y después República nosotros quisimos hacer el imperio, no era absurdo, pero cayó. Y inmediato quisimos ser república. Y no lo hemos logrado hasta hoy. Porque seguimos ahora colonia de Estados Unidos y no de España. Ese es el problema de la segunda emancipación. Hay que hacerla todavía. El Brasil en esto se nos adelantó. Por eso que ellos tuvieron también el camino al Far West los norteamericanos fueron al Far West y llegaron al Pacífico mientras que los brasileños toparon por los Andes montañas y ya no pudieron pasar porque ahí estaban todos los países latinos de América del Sur bueno, esto para decir que esos años de 1808 en adelante fueron años de destrucción de las instituciones eso va a tener que haber en el futuro vamos a tener que cambiar nuestras instituciones no, no son representativas de lo que pasa hoy no hay ninguna participación del pueblo los representantes cortan la ligación con el pueblo los elegidos delegados de las delegaciones diputados, senadores, presidentes 150 mil pesos por mes de salario aún los partidos más novedosos y que vienen del pueblo gente que ha sido militante obrero que ganaba 12 mil pesos por mes o algo así de pronto es elegido diputado gana 150 mil pesos el problema ¿no? ahora es como va a vivir en la casita que vivía tiene que alquilar una gran casa antes entraba el metro y el camión, ahora se compra un auto, se pone un vestido pues bueno y después de seis años ¿qué va a hacer? ¿va a volver a los 12 mil pesos? no, el asunto es cómo quedar en el presupuesto entonces ya no piensa en el pueblo piensa cómo perpetuarse en los 150 mil pesos por mes Qué lo corrompió el primer día que recibió un salario de 250 mil pesos. Ahí se corrompió. Entonces, el sistema corrompe hasta los mejores, porque hasta los mejores ganaron un sueldo que ellos no lo decidieron y se lo dieron. Pero al aceptarlo, cambiaron su modo de vida y ya no son pueblos, ahora son élite. Problema. Entonces... Un nuevo Estado es complicado de hacer, porque hasta los mejores entran y se corrompen. Y entonces, mire lo que le pasa al PRD. Cortó con la gente. Porque él se ocuparon solo de poder seguir manteniendo algún puestito en el presupuesto y no interesaba el contacto con la gente. Va a desaparecer. ¿Por qué? Porque se colgó de un líder que le conseguía votos. Pero ese líder se les fue, y se les fue porque le digo, ustedes no hacen más contacto con la gente, bueno, ahora vamos a ver lo que le van a pasar. Y el barco se hunde y las rata sale corriendo. Lo peor es que se suben al otro barco, y entonces si el otro barco acepta esa rata, ¿también se va a No hay que ser sabio para verlo, ¿se dan cuenta de que estoy hablando? Entonces hay que tener cuidado, no dejen pasar las ratas. O hagan que se caiga el agua antes de entrar al bar. Puede decir que no entren, pero para eso tienen que tener instituciones que puedan expulsar a la gente y no dejar entrar a cualquiera. Pero entonces, ¿de dónde la sacamos? Es, ese es el problema institucional. Pero En este momento de crisis estamos ahí. Pues si yo, esto no es nada abstracto. Lo leen, ustedes dicen, mmm, qué raro, qué difícil, qué Pero estoy hablando de lo que sale el diario hoy. Miren, se levanta contra la ley injusta. Claro, si la ley dice tanto salario mínimo, y eso no sirve a un diputado ni para un almuerzo, el salario mínimo de un mes. Entonces no creo que tampoco pueda vivir una familia con el salario mínimo. Entonces la ley del salario mínimo es injusta. Y es injusta también la ley del miembro del, del Supremo Corte de Justicia que se fijó a sí mismo una, un, un salario de 450 mil pesos. ¿Es justo? de proporcionar y eso es el juez es una contradicción performativa, diría mi maestro Ape. ese acto contradice la justicia qué justicia puede hacer el juez que se fijó ese salario en Bolivia nadie puede tener más salario que el presidente y el señor Evo Morales se fijó el salario dos mil dólares. ¿Cuánto es hoy? 40 mil pesos. Hoy, que ya el dólar está fuerte. Mire si dijéramos, nadie en el país gana más de 40 mil. Eso sería bueno. Y entonces el que dice, no, eso no me alcanza para vivir, no te preocupes, sigue viendo cómo vivía, pero no sirve para ser autoridad porque esto es un servicio y no un negocio hay que crear nuevas instituciones primero salario a los servidores públicos levanta contra la ley injusta que produce víctimas porque esos mismos para todavía ganar más privatizan los bienes del pueblo no de ellos ni del Estado, del pueblo, que es el subsuelo, las minas. Dicen, según ciertas estadísticas, que el 25% del territorio nacional ha sido distribuido entre mineras. Y los canadienses tienen muy buenas minas, y algunas a flor de tierra. Nunca había habido tanto. Lo que explotaron los españoles, el 2% lo están explotando ahora. ¿Y cuánto dejan al país? los que ellos dicen que se extrajeron. Y son todos batidos. Vamos a, a confiar que nos digan cuánto pobre, cuánto sulfato, cuánto están sacando de sus minas. Ah, pues les enviamos inspectores. Confía en usted en los inspectores. El inspector llega allá y dice: Ustedes están sacando tantas minas. Tantas toneladas de tal cosa. ¿Cómo nos arreglamos? <risa> y como son miles de millones de dólares, ¿qué tal dos millones de dólares? Puesta en su banquito en Suiza. Y entonces el inspector dice, sacas menos toneladas de lo que yo pensaba. Y le pone un número y nos roba todo lo demás. Tampoco los inspectores sirven porque están ellos corrompidos. Entonces, ¿cómo hacemos? <coughs> Mire, entonces se leyendo poniendo el texto. <risa> Todos esos comentarios tienen que usted imaginarlos para entender lo que yo escribo. Se levantan contra la ley injusta que produce víctimas. ¿Quiénes son las víctimas? El pueblo que tiene que pagar una deuda, que esa sí hay que pagarla, y no hay inspectores norteamericanos que podamos corromper. Y que nos digan, no, la deuda era menor de lo que <risa> <risa> Ellos van a aumentar todavía, y, y los nuestros la van a aceptar si le pasa todavía también una negociación. <risa> puede decir, van a decir que debemos más, pero privadamente van a decir otra parte. Se levanta contra la ley injusta que produce víctima, la desfonda como sistema normativo, puede decir, el sistema está corrupto, entonces le rompo el fondo, puede decir, el, ajudo, el fundamento. Y lo hace desde la alteridad, que ello es trascendental al mundo y a la moral es la víctima, es el pueblo, son los pobres que están parados Eso no lo defiende nadie. Y eso va a resentir todos los efectos. Porque toda esa mina, esa mina que nos están sacando esos productos no renovables, por lo menos que fuera en beneficio del pueblo pero ni siquiera en beneficio, y muy poco, de corruptos. Y los demás se los llevan gratis. Eso se llama extractivismo. Es una nueva palabra. Extractivismo. Extractivismo. Fue extractivismo el habernos llevado el oro y la plata gratis, mandaban los indígenas por la mina a las minas, en la mina de Potosí, Bolivia, sacaban 20.000 toneladas de plata en el siglo XVI, ¿cuánto pagaron por esa plata? Nada, ¿por qué? Porque los indígenas no habían usado esa plata, y los, los europeos le daban máximo valor a esa plata porque era la moneda mundial ¿y qué dice John Locke? gran filósofo empirista que nosotros estudiamos en la carrera de filosofía porque John Locke es el fundador del liberalismo en el tratado sobre el government sobre el gobierno Dice los indígenas: en verdad, no trabajan la tierra, eran nómades en, en las regiones de Estados Unidos, no eran como nuestros agricultores. Puede decir que en realidad no utilizan la tierra como Dios manda. ¿Cuál? Dios, el Dios inglés, que era capitalista. ¿Usted cree que no? Sí. Era, era calvinista, de los calvinistas de Ginebra, que eran escoceses, los escoceses son calvinistas, bueno, entonces dicen los indígenas no, no usaban la tierra porque ni la trabajaban ni traían nada, entonces nosotros al hacerlo hacemos lo que Dios quiere y no robamos nada a nadie, y como el oro y la plata no tenían valor para los indígenas, no lo tenían para nosotros, se la sacamos y no pagamos nada. Pero además tampoco pagamos salario a los obreros que mueren dentro de las minas. ¿Por qué? Ah, porque los indígenas tenían las tradiciones, allá entre los incas que ponían a los jóvenes en una fila y cada diez eligían uno, iban a trabajar las minas, pero para decoraciones. Eran unos kilos de plata los que usaban. Ese método por el que algunos jóvenes iban a las minas a sacar minerales que se ofrecían después a los dioses en los templos, que eran pocos kilos, los españoles, en masa, metiendo miles, cientos de miles de indígenas que morían en la mina para sacar, no un poquito de plata para los templos, que por suerte la, la plata y el oro que quedó en nuestros templos, Vayan ustedes a Morelia, a, a, a, a, a todos nuestros hoteles coloniales. Alguna gente dice: Mire, oro, qué barbaridad. Yo digo: fue el es único de dejar. <ríe> por lo menos ese quedó para el turismo. El otro oro se lo llevaron. Peor. Así que por lo menos la iglesia lo dejó ahí, y es bonito, y pueden cobrarle a un turista entrada al templo para que vean la belleza del marro. Ese es el único oro que nos dejaron, nosotros se nos lo llamaron los bancos grandes. Eso es extraer de la naturaleza sin compensación, extractivismo. Desde el siglo XVI. Pero ahora, ante nuestras narices, se ha repartido el territorio nacional a las grandes piedras. ¿Y qué es lo no? que encuentra en la superficie? Tribus indígenas, porque son las regiones que no hay agricultura y son más desérticas en México hoy. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Expulsar a los indígenas de esas tierras. Y cuando se defienden, los matan. Y leemos en el diario, un gran líder ecológico indígena ha muerto. ¿Y quién lo mató? Un pistolero de una compañía extranjera. Eso lo vio Cárdenas en Mechoacán y por eso él sí hizo una revolución de abajo, pero después volvió a la misma, porque él nacionalizó las minas y nacionalizó la energía petrolera y organizó los sitios. Obreros y campesinos, y reformó la educación, todo, todo, y hoy todo eso ha sido borrado, en todos ¿Qué pasó al partido? Se devuelta completamente. ¿Y entonces qué hay que hacer con eso? Pues empezar de nuevo. Eso es lo que estoy hablando aquí. Praxis de liberación no es praxis de emancipación. Esto lo pongo de Antonio Granchi, porque ahora ya no se habla de liberación. Los europeos hablan de un interés emancipatorio, la emancipación. Es una palabra menos política. Emancipar. Pero entonces Antonio Granchi Negri dice, emancipar es llegar a ser lo que ya se elijo se emancipa a la mayoría de edad. Es libre, pero no ejerce su libertad porque no es adulto. Cuando llega a ser adulto, cobra capacidad del ejercicio de su libertad. Es decir, que emanciparse es llegar a ser lo que ya era en potencia. En cambio, liberarse es que cambiar de estado es un esclavo que ahora es libre no es lo mismo que el hijo del patrón del esclavo porque el hijo del patrón del esclavo no tiene plenitud de libertad y se va a emancipar a los 18 años pero en cambio el esclavo va a morir esclavo si alguien lo paga para liberarlo y pagar el precio del esclavo eso es redimir al esclavo Vaya al diccionario busque la palabra redención es pagar el precio para liberar a un esclavo y eso es liberar al esclavo es llegar a ser lo que no se era liberación indica entonces un acto político de compromiso límite de lucha para crear los nuevos pero empieza por negar. Emancipación significa una dimensión más bien jurídica adultorada, disminuida en su contenido de fundamiento a la vida. La mía es una filosofía de la liberación, no es una filosofía de la emancipación. Es dura. Y ustedes dirán, hay muchos no hay mucho son la única escuela ¿ustedes creen? Pequeños Einstein <ríe> <ríe> Pero hay, pues inventores de algo mejor. Obvio que todo el mundo no, cuando se entera no puede menos que admitir. Por eso en el Congreso Mundial de China ahora en el 18 Va a haber mucha filosofía, filosofía griega, medieval, moderna, filosofía analítica, y, y va a haber filosofía de liberación. Una escuela que tiene cultores y, y tiene lugar en el Congreso Mundial de la Filosofía. En esta segunda parte, los principios éticos no meramente morales. Los morales hacen que el capitalista sea un buen capitalista. El ético le dice al capitalista, usted no puede ser buen capitalista, porque el capitalismo tiene intrínsecamente una injusticia que le impide ser justo. Y por lo tanto es perverso, aunque tenga una moral capitalista. ¿En qué consiste la moral capitalista? En no robar al otro capitalista, en aceptar la propiedad privada de la gente. Y si yo lo cumplo, no soy capitalista. Pero una cosa, señor, ¿y si yo no tengo propiedad? ¿Qué derecho tengo? Se si dice que la propiedad es un derecho. Yo no cumplo ese derecho porque no tengo ninguna propiedad. Entonces... Usted no me garantiza la propiedad. Me dice que no debo sacarle la propiedad a los que tienen. Y los que no tienen deben resignarse a no tener la propiedad. Y si el otro tiene demasiado, va, tiene derecho. Porque tiene derecho a la propiedad. El señor Slim tiene, eh, ahora perdió 15 millones de dólares. 15 mil millones ahora tiene algo así como 65 mil millones 65 y después póngale ¿cuántos ceros? millones 65 mil entonces son 9 ceros más 65 no le toques ni un pelo, porque tiene propiedad. Pero yo no tengo nada. Lo siento. Es ¿no? ilustre. Porque Hugh un autor inglés, hizo un argumento para justificar, miren qué notable, la propiedad privada. Pero miren cómo lo hizo. Dice: los seres humanos son por naturaleza avaros. y el amado quiere apropiarse de los bienes de toda la gente entonces para poner un límite a la avaricia le voy a dar propiedad a cada uno y si le doy propiedad al A le doy propiedad al B al C al D al E el amado no puede ya apropiarse del bien de los otros la propiedad limita la infinita propiedad de unos y la no propiedad de los otros en el siglo XVIII cuando empezaba la burguesía contra la, los feudales que tenían toda la propiedad y entonces ellos querían que los burgueses tuvieran propiedad ante los feudales estoy de acuerdo pero ahora se invirtió la tarea ya no hay más feudales ahora en los habanos son los capitalistas y los que no tienen nada es la gente. ¿Qué hay que hacer? Tomar lo que le sobra a uno y hacer que todos tengan lo mínimos necesarios. Hay que distribuir los bienes. Si yo no tengo casa, yo tengo derecho a la casa. ¿Por qué? Porque el fundamento del derecho no es un papelito, es la vida. ¿a qué se el derecho? a lo que hace posible la vida yo tengo derecho a comer tengo derecho a vestir tengo derecho a tener una casa tengo derecho a lo mínimo para poder vivir pero si no tengo eso me muero y el otro tiene de más había un tal Juan Trisostro que era patriarca de la Iglesia de Constantinopla, se llama San Juan Cristo y en este momento lo que dice una vez el segundo jarro que guardas en tu ropero pertenece al descanso. da una definición filosófica de propiedad Fenomenal. El segundo par que guardas en tu, tu ropero pertenece a quién? Al descalzo. No al que ya tiene un zapato. Él no tiene zapato, está descalzo, y tú tienes dos. El segundo tuyo. El primero lo usa, está bien. Pero el segundo lo guarda y el otro no tiene ninguno. Él tiene dentro de su zapato la segunda ropa que guardas en tu ropero pertenece al desnudo la segunda casa que tiene en el recreo pertenece al que no tiene casa al hombre. eso es una doctrina ética no, no digo que le voy a ganar la mitad de slim y se lo voy a dar a otro no, voy a hacer que todos tengan lo que necesitan para la vida y me voy a preguntar ¿cómo fue posible que alguien acumulara tanto? y eso con un sistema muy arregladito que si yo sigo cumpliendo con su institucionalidad voy a seguir cumpliendo con una dominación estructural significa institucional que funciona de por sí entonces un niño nace en México hijo de un obrero y ya nació en la maquinaria de injusticia, pobre y va a morir pobre po puede que sea muy inteligente y, y logró salir adelante y hasta allí ser millonario ¡oh! y entonces lo cita como un ejemplo, no, es una excepción los otros millones siguieron igual porque las estructuras son las que funcionan si, no las personas Ahora hay excepciones, claro, y esa es la que usa el sistema para hacer creer a todos que pueden hacerlo y es imposible. Porque si todos se hicieran ricos, ¿quién trabaja para ellos? No puede. Tiene que haber 99 pobres para que haya ricos en el sistema actual. Si para que los 100 sean justos, hay que cambiar el sistema. Esa es la crítica. A priori. Y así es. sin entrar a las complicaciones el próximo trimestre tengo un curso ética aplicada y va a ser la ética del capitalismo y ahí voy a hacer todo el trimestre a analizar el capitalismo y ahí voy a demostrar la moral del sistema y la crítica un libro de 450 páginas sobre este punto no es chiquito como es mucho más grande sobre un sistema de capital. Y, y lo tengo seis sí. Entonces, esto se puede mostrar en detalle. Aquí son las grandes líneas, ¿eh? como el que pinta la casa con una brocha grande. Y, y más rápido, el que, el que usa un pincelito flamenco donde pone los ojos, y la lágrima, como hacía Walter los pintores flamencos, eso ya es el detalle. Y eso es lo que hago en otras obras. Bueno, pues sigamos. La frase próxima... de liberación no es emancipación, la primera logra que el Estado se aline, es decir, que llega a ser lo que no era, etcétera En esta segunda parte, los principios éticos, de bienes reales, obligan, son exigibles en actos, se tornan objetivos. Ya no es buenas intenciones. ahora hay que hacer acciones. Esta no es una ética del valor, de la virtud, de la bondad en el sentido abstracto. Son acciones concretas que cada sistema tengo que hacer de una manera, en el, el, el género, la mujer perfecta, era la obediente, la que trabajaba muy bien, surgía las medias, era obediente. Claro, toda la virtud de la mujer alienada. Y claro, la mujer quería cumplir con ese ideal de la abuela, y la abuela le dice a la nieta, pero tú eres un desastre, ya no cumples nada, ¿qué estás haciendo? Porque la pobre abuela tiene el ideal de mujer, de la tradición. La nieta dice, perdón, abuela, yo sé otra cosa, porque ahora somos iguales. No era como en toda época. Eras una esclava de tu esposo y no lo sabías. Y entonces ha cambiado la cosa. Ha habido un movimiento de liberación. Ha habido una ética que criticó la moral machista. Entonces, si el, si el tiempo de la crítica, en tanto negación práctica y teórica del sistema, era un tiempo peligroso, Ahora el tiempo de la praxis de la obligación de constructiva o destructiva es el peligro en cuanto tal. Y luego de la mujer que a los 40 años descubre que es una mujer y le dice al esposo mira, esto no funciona. Yo he sido hasta hoy obediente como me enseñó mi madre y mi abuelo pero esto no funciona. Tú me estás explotando. Tienes que cambiar. ¿Qué tienes que cambiar? Yo soy el que trabaja, pero yo tengo que trabajar también, por más que no me dejas, porque va, ay, qué deshonor de que yo trabaje. Y si a ti te echan, ¿quién te va a alimentar? ¿Te voy a necesitar yo, mi mujer siempre trabajó, era madre profesora de lengua. Y entonces yo decía siempre, yo puedo decir la verdad, porque si me echan de la universidad, mi mujer me va a alimentar. <risa> Y no lo tuve necesidad, pero lo podría haber hecho. Y ella trabajó siempre, se jubiló y sigue trabajando. Y me exige limpiar los platos. Eh, sí, no y que la limpieza y todo. Sí, claro. Lo ha ganado y yo debo vivir. Entonces, es el peligro. ¿Por qué? ¿Por en muchos casos el esposo dice, que no acepto, y se divorcia. Y la mujer dice, estoy luchando por la libertad de la mujer, no solamente de mi caso, y ahora se me rompe el patrón. He conocido un gran editor, crítico, que tenía como 60 años y su mujer tomó conciencia y a los 60 años se divorció de su esposo porque quiso empezar a vivir una vida distinta y el esposo no entendió y se, se divorciaron entonces sufre también es un peligro ¿qué va a hacer hay que... pasan peligros también no estoy hablando del diablo porque el diablo le cortaba la cabeza era todavía más pero también hay mujeres en mundo árabe que le cortan la cabeza por hacer cosas cuando exige igualdad hasta le dan a y a veces hasta las matan por un machismo brutal. Y además a un, un pobre varón o mujer que, que ha tenido una experiencia psicológica que no conocemos del todo cómo será de, de, de, de vivir otra sexualidad que biológica, pues lo tiran desde arriba las mezquitas, ¿no? Y los matan a los gays, pues, barbaridad, ¿no? Bueno, eso es endurecer la moral hasta el punto de decir, esto es lo natural. Y no es natural, es histórico. Lo has hecho así por tradición y puede cambiar. La moral es histórica y la crítica se puede efectuar en cualquier momento de la historia contra la moral constituida, pero es peligroso a uno como profesor lo pueden echar a mí no echar entonces es el Kairos el tiempo ahora de Walter Benjamin, este gran filósofo alemán Kairos en griego se escribe así esto es una L, Kairos si lo traslitero al alfabeto latino es muy parecido, la R nomás es la distinta. Kairos en griego no es lo mismo que Kronos, que sería una J, L o N, esto significa tiempo. Y kairos, es un nuevo tipo de tiempo. Es el tipo de tiempo en el peligro. En el pensamiento semita, el ser humano cuando está en peligro es el tema del Mesías que sería en griego Cristos, que en castellano Mesías es Mesías y en griego es Cristos Cristos es Cristo. Es Jesucristo. Es un consagrado, es un Mesías, digo un, para no obtener exclusividad, es alguien que se jugó en contra de la ley, eso es el Mesías, que augura una nueva época de la humanidad, ella, y es la mujer que le dice al esposo, soy mujer, tengo los mismos derechos, y va a sufrir que me repudie, de o es decir, que de nos divorciamos. Es Mesías, es alguien que inaugura una nueva época en la historia. Este otro es el tiempo cotidiano, dice Walter Benjamin, pero cuando se toma conciencia ética ante el sistema, cambia mi vida y cuando cambia mi vida todo cambia Hidalgo era un cura que tocaba la campana para el ángel de la misa y la gente lo consideraba el cura de la parroquia y hacía cosas, pero una vez que los patriotas le dicen tú tienes la autoridad para convocar a la gente pues vas a tener que convocar para liberarnos a los españoles y en ese momento pasa de el tiempo cotidiano que vivimos todos a un tiempo del peligro caerótico le llamamos y Valder de Yamin le llama jet site el tiempo ahora pero esa es una expresión griega de Pablo de Tarso hop no. nim caeroso es el Tiempo ahora en griego. El tiempo ahora es el tiempo en que ahora mi vida está en peligro, porque he decidido jugarme para una causa. Eso es lo que analiza Walter Benjamin, fantástico. Es un pensador judío, pero que piensa el proceso mismo del, del sujeto que vivía su vida cotidiana y un día dice. Soy responsable de esta gente pobre. Tengo que hacer algo por ellos. Pero hacer algo por ellos está peligroso. Me la aguanto. Y eso es lo que llama Levinas la sustitución. Yo me pongo en lugar del otro y ahora asumo la responsabilidad. Significa tomar a cargo, póndere al otro. Soy padre adoptivo de un hijo adoptado y cuando le pasa algo al hijo adoptado el padre se pone en su lugar y dice a la maestra acúsenme a mí, yo defiendo a mi hijo soy responsable ocupo el lugar de mi hijo lo sustituyo le va a pegar pégame a mí y pa, le va y todo eso es hoy una filosofía bien analizada y, y parte de mis obras. Y eso que todo está confundido, el filósofo lo hace despacito. Si tanto grandes autores en alemán, francés, inglés, italiano, griego, latín, hebreo y otras letras. O para que yo conozco. Entonces a mí no me va a, a convencer ningún sabio estoy en el error porque sé más que ellos y entonces yo digo a los alumnos a veces en el muro he hecho un hueco era como gente que quería situar sitiar el castillo del señor feudal y tenía todo un arroyo alrededor y un puente levantado cómo lo atacamos al castillo y le dan vuelta y vuelta y no saben cómo atacar entonces yo digo, bueno, yo lo que he hecho es un hueco en el muro del castillo y ahora métanse ustedes los nuevos, métanse, ya saben cómo entrar al castillo hay que romper la ideología del castillo porque somos colonias mentales porque repetimos el pensamiento europeo norteamericano y en él no hay nada de lo que yo le estoy diciendo o hay muy poco justamente walter benjamin es un alemán pero era un alemán crítico de la escuela frankfurt Jorge, el Marcuse los grandes de la escuela de Frankfurt no lo entendían a Benjamin era un disco lo interno Decía cosas y no entendía. Y yo, y yo lo leo y digo, ¿cómo no lo entendía? Está clarito. Pero yo, para él yo estaba confuso porque estaban arriba. Uno está abajo, dice, pues está claro. Porque yo estaba en mi casa y sentía que se movían las hojas arriba del techo de mi casa. Y decía, ahí viene. Ahí viene. ¿Quiénes? los que me iban a secuestrar y mi señora se ponía así atemorizada era el tiempo caótico. estábamos criticando a la dictadura militar y secuestraban gente y me pusieron una bomba y cualquier día yo podía morir eso es el tiempo del peligro es el tiempo de ir algo después tocar la campana ya no fue más vida. ahora quién era era el padre de la patria. Ya los mexicanos eran sus hijos y ya no podía traicionarlo. Ahora morir era lo menos. Lo peor sería traicionarlo. Cambió su vida. Comía, pero como si no comiera. Y eso en griego, dice Pablo en Tarso, Josme, como si no. Es una palabra griega, Jos. Me, como si no comía, como si no comía, porque comer o no comer ante el peligro es casi lo mismo. Bueno, ¿cómo va a seguir existiendo, Pero no me interesaría comer, me interesa resistir para lo que estoy con que hacer. Entonces, toda la vida cambia en el momento del peligro. Lo que pasa es que después que cambió una vez, ya no se vuelve más atrás. Y en toda mi vida los últimos 50 años estoy en el tiempo del peligro, siempre, y siempre pensando en esta cosa y eso es filosofía crítica. Yo no vivo como viven los otros, ¿no? vivo pero de otra manera, veo la, las cosas desde abajo, llego a un gol y hay mucho brillo, es muy bonito y ¿saben qué es lo que veo? La sangre de la gente que lo ha construido no veo el esplendor, veo el que ha sufrido en hacerlo, la riqueza se ha acumulado por la muerte de mucha gente. Entonces uno como un tal Jeremías dice, maldito el día que nací. puede decir, ¿por qué habré nacido al pensamiento crítico? Pero en el fondo digo, no, gracias. La vida es una aventura y vale la pena de vivirse. Entonces, no es con un pinchacito de una droga que uno se estimula, sino con la realidad misma uno se estimula porque hay tantas injusticias y hay tantas cosas que hacer y uno hace algunas poquitas, pero para hacer algo que la vida se vuelve muy interesante y una aventura fenomenal. Entonces, eso de maldito el día en que nací fue la protesta de Jeremías que luchamos contra los ricos, lo agarramos, y lo tiraron a un pozo y allá en el fondo del pozo, donde salía agua, gritó, ¡paldito el día que nací! Yo creo que se rasgó la cabeza y dijo, el amor es más fuerte que la muerte. El amor por esos destituidos es más fuerte y en la muerte que podría sufrir por ellos ¿Por qué? Porque lo hago. Y entonces la cosa es distinta, la vida es otra. Sí, ahora, ahora que decía eh, lo del lo de Moli, todo me recordó de Pepe Mujica, uno de los que estuvo en, bueno fue el, de parte del movimiento programa y fue presidente y para, cuento una anécdota muy curiosa porque en Montevideo... Con, hablas Carlos Mujica, José Mujica, el este. presidente sí. de Uruguay, de acuerdo, él es un tipo de este tipo. Y sí. cuenta que él estuvo preso en, en, en Montevideo eh, cuando lo tomaron eh, los militares, parte del movimiento Tucamaro, del movimiento guerrillero y estuvo ahí preso mucho tiempo y ahora eh, ese lugar que era la prisión donde él estuvo preso es un mall es igual que un centro comercial grandísimo y es como es igual esa metáfora porque todo esto o sea todo el centro comercial grandísimo está construido sobre el sufrimiento, sobre la sangre derramada de todos los que alguna vez pelearon por... claro, lo lamentable es que en vez de agarrar esa prisión como ha habido en Buenos Aires, los, los marinos torturaron brutalmente a al menos 6.000 estudiantes. Y esa, esa escuela de los marinos, técnica de las marinas, se ha conservado como un museo. Y entonces me ha tocado ir a verlo y oh, me pusieron los pelos de uno pero ahí la guardaron para recordar, pero en Uruguay, para borrar ese pasado, en lugar de la tortura, lo limpiaron metieron un morro. Uh -huh. Pero claro, esto que tú dices sería la interpretación crítica, la realidad fue que pusieron el morro para tapar a las torturas que habían cometido, sí. pero me gusta mucho tu... tu simbología, es una metáfora que en realidad ese mole está construido sobre la sangre de los que enterraron abajo no acuerdo <risa> está bueno, pero ellos lo hicieron justamente quisieron liquidar esa cárcel para que la gente se olvide no, hay cosas que justamente Walter, Walter Benjamin dice hay que rememorar para hacer justicia Mirá qué cosa más extraña. Con los inocentes que murieron en el pasado. ¿Cómo puedo hacer yo no justicia con Hidalgo hoy? Porque el pobre Hidalgo fue muerto por nosotros. Y fue un inocente que murió por mí. ¿Cómo puedo hoy pagar a Hidalgo lo que hizo? Esa es la pregunta de Walter Benjamin. Si voy a nivel de empírico físico Hidalgo y ya y apoyó, no hay manera de decirle, bravo Padre de la Patria, aquí estamos para venerarte, La única manera de hacer justicia con los inocentes muertos es recordar su figura y sus actos y hoy cumplirlos esa es la manera de ser o es decir, ser inalgo hoy no el en, en X día de ser hacer un vida en mi vida eso es lo que dice el padre de a mí es un tipo profundo, no es cualquier cosa ¿no? profesor este, entonces este, la misma exposición del opresor ante el oprimido es lo que crea la conciencia de esta opresión, quiero decir que, por ejemplo, el capitalista que hace, te muestra sus carros, su coche, su casa grandota, y entonces esa exposición que el oprimido ve es lo que hace, es lo que crea la conciencia de una desigualdad. La desigualdad es empírica, estructural, real. El asunto es tomar conciencia de que existe y eso las ciencias del sistema no lo muestra. muestran cómo funciona todo pero da la casualidad que no, no indican quién es el que está pagando con su vida todo eso, no lo muestran. La sociología del Parsons, eh, aún de Habermas, no lo muestra la, Entonces, ¿cómo tomar conciencia de eso? El primero que lo sufre en la víctima, pero lo puede sufrir, sin conciencia y buscando causas que no lo son. Y, y yo siempre digo, porque la gente lo piensa, ah, soy tan pobre porque no fui a la escuela. Y entonces remonta cuando tenía seis años y dice, ay, es verdad, porque yo me decía, ¿ir a jugar al fútbol o ir a la escuela? No, yo preferiría ir al fútbol, entonces no fui a la escuela. Me recordía la conciencia. Yo tenía que ir a la escuela, pero no fui porque era vago. Entonces fui un fútbol. Ahí está la causa de mi pobreza. ¿Quién es el culpable? Yo. El sistema dice, bravo, muchachos. Eso está bien. Tú no has cumplido con el valor de la enseñanza y no cumpliste con la ley. ¿Ves? Sufre la pobreza porque no cumpliste la moral. En cambio viene otro y le dice, tú te fuiste a jugar al fútbol primero porque tu padre estaba trabajando y tú estabas solo y, y nadie te decía que tenías que ir al colegio y tu papá tampoco había ido, además tú no veías ninguna ventaja yendo al colegio porque nadie te lo mostró y entonces tú eres una víctima de chiquito porque fuiste pobre de un pobre. Y, y no saliste de la pobreza porque nadie te mostró el camino es el sistema el que te ha hecho una víctima, no tú no te eches la culpa busca la culpa objetiva pero para eso tienes que un maestro y eso es lo que hace Pablo Freire toma a los adultos, no a los niños y les muestra porque son pobres y pone dos fotos la foto de la chabola de una favela brasileño miserable y un rascacielo hoy de Santa Fe y entonces le dice ¿por qué salió eso? Ah, bueno, esa eso? ahora no hay que está rico, y tú donde hay uno los pobres ¿y por qué? y empiezan a discutir y entonces no, le empiezan a explicar y entonces ya empieza a decir hacha, entonces que soy pobre no soy yo, es un sistema mira ahora Salió en el diario de ayer que los haitianos que querían pasar a Estados Unidos ya se quedaron en Chihuahua y ya han hecho un barrio que les ofreció un pastor. Y ahí es como un Haití en México. Bueno, es ese tipo de gente con los que trabajaba Pablo Freire, no con los niños hijos de profesores como trabajaba el gran pedagogo Piaget, en Suiza. Piaget estudiaba la psicología infantil en su propio hijo y él era un profesor universitario en Suiza, en Ginebra. Y Pablo Freire estaba en Ginebra y daba cursos a familias de los obreros de esa gente, portuguesa. Entonces, los alumnos de Piaget, el gran psicólogo, eran hijos de universitarios. Y Piaget y Pablo Freire enseñaban pedagogía a los niños de los obreros extranjeros en Suiza explotados por los ricos suizos. Miren qué diferencia. Entonces, qué le explicaba a los niños? ¿Por qué eran pobres? En Suiza. ¿Por qué tenían que estar en Suiza y no en España? Y entonces, el niño empezaba a descubrir cosas. Pero ese descubrimiento es nuestra contribución. La universidad debería ser la conciencia crítica de un pueblo. Porque somos los que tenemos los instrumentos. Porque podemos conocer toda la ciencia, la mejor ciencia del sistema y encontrarle las contradicciones y demostrarle su falsedad. Por eso, en la metáfora, Moisés era hijo del faraón y pudo liberar al pueblo porque también conocía cómo funcionaba el sistema de arriba para abajo somos nosotros ustedes ya son ahora responsables o traicioneros no se sé están y lo mejor que van a hacer es olvidarse de mis clases así vive tranquilo y entonces la conciencia y los que digan cómo puedo aplicar esto a mi carrera van a ser buena gente para poder hacer una carrera entonces buen matemático, biólogo, ingeniero, sociólogo eso no está negado, al contrario tenemos que formarnos muy bien para poder abrirnos caminos y ayudar a la gente porque si hacemos las cosas a media no funciona entonces esto no exige dedicarse a compromisos y pintar carteles ¿No? significa estudiar mejor lo que estamos estudiando y ser alumnos de primeros para conocer el sistema y poder mejorar el mundo. Yo estudiaba filosofía y saqué la medalla de oro de mi generación. Digo porque exige que uno sepa. Sé, y luego me gané una beca y me fui diez años a Europa y, y saqué dos doctorados y otra licencia y, y muchas cosas. Y entonces me pude realizar como profesor. Y por ahí echaron, igual. Bueno, me pude presentar en otro lugar y funcionó porque era competente. Entonces hay que prepararse mucho más porque hay que ser competente por si algún irracional nos hace una cercanía de ¿eh? poder saber salvarse. Entonces yo le digo: el título, no sí, señor, está calor, igual. Bueno, pues le va a servir el papelito. Que no es lo importante, no, lo importante es lo que usted sepa, no el papelito. Y porque no es importante, sacarlo En, en cambio, algunos dicen, no, el papelito no sirve para nada. Entonces estudian y después lo sacan y después el más duro aparece el camino. Porque puede... Y esto, yo no estoy exigiendo nada real. Ser realista... Eh, bueno, hoy, pues no apliqué sino la primera media página, que son las buenas